Más que respetar el debido proceso judicial, yo pienso que el mensaje que se le quiere enviar a la población es un mensaje de populismo judicial. ¿Qué significa esto? Que los verdaderos delincuentes de Estado, verdad que hoy son multimillonarios con el dinero del pueblo, esos están tranquilos, están tranquilos en sus respectivas casas. ¿Qué significa esto? Que realmente el gobierno dominicano, el sistema judicial dominicano no quiere enfrentar la corrupción. El dinero que se llevó la corrupción, digamos con los gobernantes pasados, se quiere buscar explotando a la población. Hasta el momento no se ha apresado ninguna persona del PRM, porque esta es la, la primera gestión del PRM. El, el, el PLD tiene casi bueno 16 años gobernando, de manera ininterrumpida. ...y es obvio que la persona que estaban cometiendo corrupción... ...pues sea el PLD. Siempre y cuando a un imputado se le asegure... ...el ejercicio de su derecho de defensa... Eh, ...pues él está respetando sus derechos eh, fundamentales... ...el derecho a tener un abogado... ...el derecho a ser escuchado... ...el derecho a, a que cualquier decisión en relación con su caso... ...sea tomada por la jurisdicción, es decir, por un juez... ...eso significa que se le están respetando los derechos fundamentales... ...y en los casos que yo he visto inclusive... Han sido con órdenes de jueces que se han limitado las libertad de cada uno de ellos. De entrada, dice eso, que se ha tomado precisamente como norte el debido proceso de ley. Reitero lo que en otras ocasiones les he dicho. Entiendo que el Ministerio Público, sobre todo el Ministerio Público, está trabajando anticorrupción. Son gente muy preparada y que no dañarían su proceso por hacer, llevar mal el procedimiento. Para NTN, Iliana Durán.